Hola buenas, ¿cómo están? La Ugda te salió hoy como siempre tardo uno día un poco más en hacer los videos pero repito que es mucho mejor tener calidad por sobre cantidad pa' excepción de calidad gráfica ya que sigo siendo pobre jajajajaja. Ja, ja, ja. En fin, es hora de hablar de lo que vino. Primero que nada tenemos en Eagle una ruleta exactamente igual que la de Reader Shadow, que cabe destacar que ya no está y al final no recompensaron a los jugadores que hicieron más de 50 spins. En esta ruleta tenemos a Knuckles Adventure y Sonic Frontiers, estos aparecieron en eventos del año pasado y estuvieron a la venta así que es injusto para los que ya los conseguimos y los que lo compraron, pero bueno, decisiones extrañas de GameFam. Luego también tenemos al Kiber Mochao y Kiber Corruption Trail. El análisis de todos los Pets y Trails que salieron se hará al final del video. Luego tenemos un evento de Rouge en New York City que consiste en tomar un total de 10.000 pedazos de chatarra. Los drones voladores dan 4 pedazos de chatarra, los terrenales dan 5, y también hay pedazos echados en el suelo que puedes agarrar y cada uno te da un total de 6. Cabe destacar que los drones y pedazos sueltos pueden ser multiplicados por pets con encantamiento evento como el gingerbread. En el evento de Rouge tenemos como recompensa a 5 chaos renegados y un Paradox Prism Trail. Bufearon la habilidad Domin Attack, o sea que ahora no va lento como sucedió desde el Reborn, ahora va disparado hacia el objetivo como corresponde. Hay un nuevo personaje disponible a través de código, lo único que tienen que hacer es ir al apartado de la derecha que dice Shop, entran a donde dice código se ingresan el código que mostraré en pantalla, este código te dará a Sonic Adventure de Sonic Adventure 1, con unos lentes facheritos. Hora de analizar los nuevos artículos. Los chaos renegados tienen mala estadística en todo, no sirven El Trail Paradox Prism es el nuevo top 1 en cantidad de daño que puede generar un Trail Sin embargo solo se puede conseguir uno por ahora, así que no se puede fusionar Y mientras no se pueda fusionar, el Kiber Energy seguirá siendo top 1 en cantidad de daño que un Trail pueda generar el Kiber Mochao y el Kiber Corruption Trail lamentablemente por más horas que estuve buscando a alguien que los tenga, a nadie le salió, consulté con cientos de jugadores pero lamentablemente esto llevará días probablemente, así que no puedo confirmarles nada, sin embargo les avisaré cuando tenga información sobre estos dos en un comentario fijado y en el Discord que está en el link de la descripción, recuerden unirse a mi servidor de Discord para no perderse de nada y para que pueda avisar si estos dos sirven o no. Personalmente espero que no sirva para no tener que estar cada 4 horas girando la ruleta para poder fusionarlos. En fin, espero que hayan disfrutado el video, sé que al final fui ineficiente con respecto a los artículos de la ruleta, pero no pude conseguirlos por más que lo intenté, pido disculpas. Sin mucho más, el guionista se despide y, hasta pronto.